La información de lo que teníamos preparado para el programa de hoy, ya que esto fue sorpresa y cualquier imagen que tengamos de don Miguel o cualquier información la vamos a ventilar. Señores, en este fin de semana vino la tormenta Laura, la tormenta Laura pasó y recordarle a las personas que todavía se extendió lo del toque de queda y todo eso, pero qué pasa, la gente no le importa eh, ni Laura ...ni coronavirus... Yo no, yo no, ...tiene que ser una investigación... De, ...de Discovery Channel... ...o de History Channel... ...para buscar el espécimen dominicano... ...por qué es tan caco ...y por qué bebe por todo... ...el dominicano tiene que haber una investigación... ...de National Geographic... ...de National Geographic... ...donde ponga una investigación... ...el dominicano... ...especie de... ...especie dominicana... ...que bebe por todo... Hicieron una fiesta la noche, la noche de, la, de, de, de, la, de la tormenta. Hicieron una fiesta, señores. Gente bebiendo en horario de toque de queda. por eso, eso no ha variado nada. Ahora se está bebiendo más que siempre. Vamos a ver videos. A ver si muchachos pueden poner el video que se lo mandé. Dos cosas. Primero, la lluvia. Porque en esa zona... La lluvia, ustedes saben, que estaba un poquito vulnerable y podía caer cualquier palo de luz y eso. Esa es una. Y segundo, que era un horario, que era toque de queda, que usted no podía salir de su casa. Mírenlo ahí, normal. Mírenlo ahí, qué buena estaba esa fiesta. hizo es bueno. un mío, ¿eh? Normal, la gente estaba en la calle, mírenlo ahí, bebiendo. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y entonces también... En una playa, sabiendo el oleaje, por la tormenta, miren la gente que habían ahí. Mírenlo ahí. Ni una mascarilla. A tres mil pesos la <risa> mascarilla que hay. A haya. tres mil pesos la mascarilla La policía va a tener mascarilla ahí. Miren, miren, miren. Normal. Normal, miren, miren. Las playas, los balnearios, se prohíben en momentos de, de tormenta y ciclón y todo eso para seguridad de las personas. Pues no, normal, la gente estaba ahí, en la playa, normal, no, porque qué, qué lo que, estamos en tiempo de, de, de celebrar, a beber, a celebrar, yo no entiendo dónde salen tantos cuartos, yo, yo mismo estoy, te, yo, yo tengo por la, favor. Yo tengo Mándame la más cosa apretada estos días, estos días, yo no entiendo, uno, Dios uno estaba mira. apretado estos días, y hay, la única gente que generan cuartos son ellos. ¿Así, y eso, no? cuando, cuando tú estás apretado, está el banco central, pero apretado. No, as, bro, pero mire, mire, mire, gente, mire, mire, mire. No, mire, mire, sí. Eso, ahí, bandida, ahí. Bandira, ahí. Vamos arriba, ahí. ¡La mano arriba! Ay, mira ay, este. ¡Ve bien ahí! ¡Qué alegría! ¡Ay, mi país, Dios mío! ¿Qué bonito. Mira ahí, mira ahí. Eh, yo, soy, yo soy la desacatadísima de barrio. Ahí. Sigo pensando. ¿Cómo? Bobo. ¿Cómo que dice la canción? Sigo pensando. Y los bobos son míos ahí. Los llamando, Iván. Eh, sigo pensando. Francisco, el abogado de Miguel. Ahora. Oye, eh, oye, sigo oye, pensando. Oye lo contaste, lo que después lo digan que soy yo. Sigo pensando que aquí tienen que haber un documental. Así como metían a los monos. A los leones... Mira, mira, el problema aquí hay que... Dominicanos. Se... No, no, no. El problema aquí hay que sentarse con los derechos humanos. Oye, escúchame. Hay que sentarse con los derechos humanos a hablar. Mira, policía, que se siente a hablar con los derechos humanos. Mira, nosotros vamos a actuar este martes con todo el que esté incumpliendo el toque de queda. Para que ustedes no salgan a hablar el miércoles. Pero porque aquí... Cuando empezó la cuarentena y el toque de queda, se metían para los barrios, la policía, pero ¿qué pasó? Que los derechos humanos salían a hablar, que estaban abusando. Y entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Porque cuando se comenzó a actuar, que se metían para los barrios, que yo fui testigo de eso, uh -huh. para todos los lados comenzaron, ¡ay, que están maltratando! Que esto es un abuso, que esto es lo otro. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Si en el centro no hay nadie, pero los barrios están llenos. Y es falta de conciencia, eso no más nada, es falta, la suerte que aquí se sí ha ido el coronavirus, que no como estaba al principio, porque si hubiera estado como estaba al principio, flaco, por camiones tuvieran los muertos, porque aquí no se respeta eso. No, mira, no, no, no, no se respeta nada, aquí no se respeta Qué nada, negrito. nada, nada de nada, digo, National Geographic Channel, History Channel, Discovery Channel. Por favor, hagan un programa especial. Había un programa, señores, en Discord, creo que era en History, que lo pesaban. Crean de personas que tenían una como una frustración con que se iba a acabar el mundo. Entonces hicieron un programa de esa gente guardando comida, tú sabes. Pues si algún día pasa una, algo, algo, algo fuerte, o una bomba nuclear, o cosas así, neto. Pues así como hicieron un, un documental de ese tipo de personas, hay que hacer un documental de los dominicanos. Que tal dominicano es... Dominicano. Los únicos que no le importa un carajo. Ni tormenta, ni coronavirus. Eso tiene que ser así. Ahí está. Pongan, pongan el video para yo ir narrando cómo como, como sería el documental. Si vive, vive, a, para que ustedes vean. Esto es creatividad. Miren, señores. La especie le encanta el agua y pegarse con otra persona sin mascarilla en tiempo de coronavirus, y la tormenta no va a detener su fiesta, mucho menos el coronavirus. No existe policías, no existe nada. Denos, en cuenta que la, los especímenes están todos en manada, y que todos cagan un vasofón porque todos están bebiendo junto con hielo y romo brugal. ¿Por qué es brugal? Porque mata eh, eh, el virus en la garganta, según, según investigaciones. Levanta su mano porque entiende que sus manos están desinfectadas. Eh, eh, pura, limpia de todo. Qué pesime. Vamos a ver el segundo video. En este video que vamos a ver ahora, eh, las autoridades llegan a un sitio donde hay peligro. Uh -huh. eh, estamos viendo en, es, uh -huh. en este hábitat natural de la playa. Mm. Mm. Hay personas, mírenlo ahí. Ellos se, le encanta el motor el motores 70 y el motor 115. Es manada. Miren cómo ah, la policía llega. Ah, y eh, y ah, llega. Ah, ah, Pero... Ellos siempre, mírenlo no ahí, nunca es algo interesante, como que siempre tienen un romo en la mano. Desen cuenta de eso. Siempre tienen un romo en la mano. Es porque, miren, no lo pueden soltar. Y siempre el mismo romo de igual forma. Ese, para soltar ese romo, prefiere que le maten al compañero. Y, ah, y y usan un, un, artef un, un artefacto que usmiante. Eh, que tira muchos humos. Que aman mucho. Que aman muchos sí. y se pegan cuatro y cinco, no, sin problema. No hay para comprar dos libras de arroz, pero hay un especial de juca. Sí, hay un especial de juca. Así que las personas tenemos que descubrir. Se llama el dominicano. Miren qué interesante, miren. En su hábitat natural de la playa. Aunque las olas están muy fuertes, no le importa. Vamos con la siguiente información, señores.